Mi abuela. A mi abuela en el pueblo todos la llamaban loca cuando se ponía a decir, yo vieron subir la luna y nos me duele el fondo de los ojos. Ahora lo dicen mis hijos y les dan cinco en literatura. Imeldo Álvarez, la garganta del diablo.